Buenos días tardes o noches a la hora que estén viendo este video. yo soy Nintendo Hedget y el día de hoy vamos a hacer la reseña de Super Smash Bros Remix 1.2.0 Por favor yo del futuro editando meterle la intro Empezaremos hablando del nuevo personaje, Chic. Este personaje viene del videojuego Legend of Zelda Ocarina of Time. Este personaje ayuda a Link en su aventura a buscar las esferas del Dra, digo a buscar las piedras espirituales para así encarar a Ganondorf. Ahora tocan las stakes. Pokémon Stadium, este mapa es amplio y se puede jugar bien, este mapa no contiene azars, tal tal hates. este mapa viene de la saga Legend of Zelda, cuenta con tres plataformas en el escenario y es amplio. Smash Bale es un escenario de la saga Animal Crossing y está muy bien el escenario cuenta y dos mapas de Mario Kart Rainbow Road y Toad's Turnpike. Estos dos cuentas con Azars el primero es un chomp de Rainbow Road que va hacia adelante y si te golpea te hará daño y te empujará en Toad's Turnpike. Hay carros pues, es una autopista que esperabas. Y por el último agregado de esta versión los Features. Los sombreros ahora a Kirby se le puede poner sombreros antes de empezar una batalla para que Kirby tenga un poder preparado antes de iniciar. Y... En Switch ahora se pueden poner y quitar objetos que quieres en la batalla y se agrega. Pegaron más objetos como lo son el Spine Shell de Mario Kart, Laichin también del Mario Kart, The Kunu de The End of Zelda, y Franklin Badge que no conozco su procedencia ni qué es lo que hace, si alguien lo sabe dígamelo en los comentarios. Sinceramente no entiendo que hace el practice en el Juan Mode. Un nuevo modo de cámara llamado escene que sirve para hacer tus propias escenas en diferentes ángulos de cámara. Los tags para que le puedas poner nombres a los personajes y se agrega un modo preset tags para que no tengas que escribir el mismo nombre cada vez lo quieras colocar a un personaje. Y por último, se puede jugar la campaña del modo 1 jugador de dos personas uno controlará al principal y el otro al enemigo. Ojalá que les haya gustado esta reseña si sé que fue un poco corta pero es que no tengo mucho tiempo y bueno les dejaré el link de descarga en la descripción el link no es mío es de mi amigo fantasmón les dejaré el link de su canal en la descripción bueno gente nos vemos.